muy buenas amigos y amigas de youtube hoy te voy a enseñar cómo saber la calidad del aire en tu google maps vamos a ir a nuestra aplicación de google maps vivo en república dominicana pero en mi país no está muy actualizada esta función eh luego que está aquí le vamos a dar a este símbolo de las capas y vemos aquí que dice air quality calidad del aire le damos con solo sombrearlo así ya podemos salir de esta ventana y vemos la calidad del aire en cada lugar que esté disponible Es cuanto a este video. Hasta la próxima.